Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos... Eh, en realidad que fue el día 13, pero bueno, como muchos saben, y pido disculpas, pero me ha sucedido lo del tema del ojo, que me he lastimado el ojo severamente y todavía me estoy recuperando, no estoy el 100%, pero bueno, vamos camino a eso, de a poquito. Eh, así que... Nada, estuve un poquito ausente, pero bueno Estamos con las ofertas diarias que están de regreso Recuerdan que tienen que ir cazando esas eh, O atrapando, mejor dicho Esas especies de tarjetas O algo así que se van lanzando Y... Eh, te van tocando diferentes tipos de ofertas Yo no sé si son totalmente randoms o son siempre las mismas Se supone que son randoms Dicen regresas ofertas diarias con grandes descuentos Y una nueva característica para guardar ofertas para más tarde Eso es verdad y está bueno Porque tal vez no tenés el dinero ahora Pero podés ir a yo qué sé, ir a depositarlo en una cuenta Y después lo compras con tu tarjeta de débito O yo que sé, algo así O lo podés pedir a un amigo que te preste la tarjeta de crédito a la noche Cuando llega al laburo Y vos con esa tarjeta compras ahora Y después el, no sé el lunes le das la ita, le das el dinero o algo así. Se me ocurre, ¿no? Pero dice que se incluye tiempo de cuenta premium, vehículos premium, aprovechen la oferta que más les guste. O de lo contrario, esta será arrastrada por el viento al día siguiente. O sea, tenés la oferta de comprar y si no, al piste perdiste. Eh, comienza el día 13, o sea, comenzó el día 13 hasta el día 20 de mayo. O sea, 5 días más todavía. ¿Qué son las ofertas diarias? Para aquellos que todavía no lo sepan o no le hayan prestado de toda atención. Eh, las ofertas diarias son una manera interactiva para recibir increíbles descuentos de recursos del juego, pueden conseguir todo lo que el corazón de un comandante de tanques podría desear con precio de rebaja, atrapen eh, las postales, bueno yo les decía tarjetas o lo que sea, pero son postales, adecuadas para obtener descuentos de en tiempo de premium. vehículos, potenciadores, paquetes de moneda y elementos de Personalización, ¿bien? Buenísimo, eh, después qué más ¿Dónde puedo encontrar las ofertas diarias? Accedan a nuestra página de ofertas diarias, que acá te da el clic Abajo dejo el link en la descripción para que puedan entrar directamente O revisen el centro de juegos de warman.net Bueno, o sea, en el launcher también está eh, Y atapen hasta cuatro postales por día Que son cuatro ofertas, cada postal es una oferta distinta eh, ¿Puedo conseguir ofertas diarias si no logro atraparlas? No, tenés que elegir alguna, ¿bien? Eh, si no, se pierden O sea, tenés que atrapar todas. Ah, pueden usar el botón atrapar todas, ok pero si no las vas cazando tipo por ahí por el. Se van como lanzando. ¿Puedo guardar una oferta diaria para más tarde? Las ofertas diarias caban, eh, cambian cada 24 horas. O sea, la podés guardar eh, hasta dentro de 24 horas. Si no, después se vuela. ¿Qué tipo de ofertas voy a conseguir? Ofertas diarias comunes, son ofertas fantásticas que pueden contener cuenta premium, vehículos y recursos del juego. Ofertas raras por lo general incluyen un contenido un poco mejor a cambio de un poco menos. Y ofertas legendary. Son ofertas excepcionales que no. Querrán perderse. Sí, el tema es que hay que tener el dinero para eso, ¿no? Depende. Bueno, algunos son por oro, ¿eh? Así que depende. Bueno, acá te muestro algunos ejemplos. Todas eh, las ofertas diarias son descuentos para paquetes de la tienda premium. No, la mayoría de las ofertas diarias son descuentos para paquetes exclusivos. Y habrá una categoría especial de ofertas diarias en la tienda premium. Eh, accedan. ¿Qué sucede si ya poseo alguno de los artículos del paquete de una oferta diaria? Bueno, los vehículos, premios y otros recursos únicos se compensarán con oro. Bien, o sea, te sale para comprar un IS-3 y ya tener el IS-3, te dan, no sé, creo que vale como 11k de oro, 10k. El IS-3A, por ejemplo, digo, ¿no? No el de línea, obviamente. Eh, o sea, creo que valía como 10.500 o 11.000 de oro, así que más o menos te dan eso en oro. Eh, porque tal vez te interesa lo que además tiene, no sé, capaz que te viene el IS-3A más, eh, yo que sé 30 días de cuenta premium, es un ejemplo no y vos querías los 30 días de cuenta premium o querías, yo que sé, algo, bueno, listo lo compras y te da el oro eh, persigan las postales del 13, bueno, como dijimos hasta el día eh, 20 de este mes, si no me acuerdo, sí, 20 de mayo perfecto, bueno, yo les voy a mostrar lo que atrapé recién, bien, es lo que me tocó a mí eh, acá se dice que se reinicia El día, en, eh, perdón En 17.29.28 O sea, casi en 17 horas y media Se estén reiniciando las postcards will be gone in Bueno, y son las ofertas Que me tocaron, a ver, 5 espacios de garaje Que tengo más o menos 155.000 um, Me tocó 3 millones de créditos por 4.500 de oro La verdad es que tendría que sacar la cuenta correcta No sé cuánto equivale eh, El oro, creo que son 400 de oro por cada 4.500, o sea, 4.500 eh, por 400, si no mal recuerdo, serían 1.800.000, más o menos. O sea que me está dando, eh, bueno, no me sale la cuenta ahora, pero 1.80.0 y 200 son eh, 1.200.000, bien, 1.200.000 de créditos más, lo cual no está nada mal, por 4.500 de oro y tengo 82.000, o sea que a mí, en lo personal, esto me recontra sirve. Eh, me da también para que Este paquete que vale 565 ARS Recuerden que esto Tienen que evaluar los que son de Argentina Si les conviene porque está el impuesto país Y ese impuesto de mierda que nos caga A los que somos todos argentinos Porque terminamos pagando como No sé, como el 60% El 65% más Si no mal recuerdo Bueno acá el último que me tocó son eh, 100.000 créditos, 500 de oro eh, eh, experiencia, eh, bueno, sí, ¿cómo se llama esto? Extinguidor y la, la habilidad esa de extinguir fuego. Eh, bueno, eso, todo eso por 200 en vez de 207 pesos. Buenísimo, ¿no? me ahorro 7 pesos. Bárbaro, bro. Eh, es justo lo que necesitaba. La mentira, bueno, vamos a purchase, a ver qué pasa. Porque yo me voy a purchase. Sí, confirme, A mí me conviene, o sea, 4500 oro y no tengo tantos créditos. Tengo 3.494.000 eh, Entonces, nada Yo voy a comprar este, voy a confirmar este Purchase it, comprado, listo, perfecto bueno, buen ardo, espero que me aparezca porque acá me... ahí está. 6.494.000, te aparece automáticamente, me lo descontaron acá arriba. Eh, ¿Y esto que son? Dos carpetitas, no sé qué. Bueno, eh, me quedan 77.554 de oritos. Así que, bueno, amiguitos queridos, espero que les sirva. Fíjense si les van sirviendo. Avísenme ahí en el grupo de WhatsApp que tenemos. Eh, les consulté a ver qué, cómo lo veían ustedes, si les fue bien, si les fue mal. Si les parece que están buenos o no Y déjenmelo en los comentarios también Que me gustaría saberlo Para... Por si Guardamín a veces nos preguntan los CC Si el evento está bueno, si está malo Si está regular o lo que sea Y a veces tenemos que dar nuestra opinión Me gustaría tener una opinión formada En base a lo que ustedes me van diciendo Muchas gracias, cuídense Que tengan un hermoso fin de semana Un hermoso sábado y domingo eh, Así que nada, los quiero mucho, cuídense, besitos Chau chis